They wrote by a song to the merchant's ships. Minutes after they took I From the bottomless pit But my hand was made a strong By the hand was all my dream We wow. forward in this generation Triumphantly Won't you have to sing yeah. These songs of freedom all I ever have read them some song another song. Emancipate ourselves from mental slavery. Now but ourselves can free our mind. But not fear for atomic energy. Cause none of them can stop the time. How long so I kill our professors? and look some say it's just a part of it we've We got, got to, to fulfill, fulfill the book won't you help them. us in these zones of freedom because all i ever have credentials on Hola, ¿qué tal? Nosotros somos L el Lumpa. Nos dedicamos al arte callejero desde hace un montón de años. Nos pueden encontrar por la calle de la Laguna, de la Isla, de Europa, del mundo, del universo. <risa> Además tenemos nuestra, nuestras redes sociales que siempre son arroba lupa Lumpa y demás. Y pueden colaborar con nosotros a través de este número de teléfono que sale aquí debajo. Eh, y nada Muchas gracias, estamos muy felices de colaborar con un Proyecto Nuestro Y si quieren colaborar por proyecto Que es completamente autofinanciado Pueden hacerlo a través del enlace que aparece en la publicación Muchas gracias, esperamos que lo disfruten En la descripción de la publicación Esto mismo Intentarme muerte Yo ya no soy parte de ti Aunque ha sido un gusto verte Debo salir Sé que a veces vas a oscuras Y no haces nada crujir Pero la sombra de tu figura Siempre está aquí Para allá de mirarme No pretendo por hoy su sucumbir pero me atacan las dudas Sale por la noche y detrás de los coches acechas mi lúgubre andar como si no hubiera una cosa buena en que pudiera pensar a veces me ruega sí, si yo quisiera podría ponerte final no es algo nuevo de quien no puede respirar no esperes algo nuevo de quien no puede respirar De mirarme, no pretendo por hoy sucumbir, pero me atacan la duda, amanece rara, luz de la mañana que alumbra un pozo sin final. No recoge agua, sino está barrada y huele a cenagal. Dentro de sus muros, turito es mudo y aplastado por la oscuridad. Resulta extraño, sigue sin poder respirar. No te resulta extraño, sigue sin poder respirar. Una matina, mi suono alzato O oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao ciao. Una matina, mi suono alzato no he vato al invasor O oh, partizano, porta mi vida O oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao chao O oh, partizano, porta a mi vida Que me siento de morir e Si yo muero, dal partizano o oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao, chao, un si buencillo mollo de apartizano. Ay, tú me debí se feliz, ese peliré da su montaña. O oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao, chao. ese peliré da su montaña, eso tomo de una bel fior. Y e poi leyendi, que che pasará, O oh, vela chao, vela chao, chao, chao, chao, chao, e y poi leyéndi, que pasará, no? Me dirá. E' questi il fiori del Partisano, ove oh la ciao, vela la ciao, ve la ciao, ciao, ciao. E' questo il fiori del Partisano, morto per la libertà. E' questo il fiori del Partisano, muerto per la libertad. Gracias.